Buenos días, Berlín. ¿Estás? ¿Dónde está, Ana Julia? ¿Desapareciste? Ah, estoy aquí. Me vayas, me Pero eres a... a... tú. ¿Qué te pasó? <ríe> nada, nada. Estoy acá. ¿Cómo ¿Quieres que la... Eh, haga... Yo estaba, el... pens estaba pensando eh, que por qué me hace reír antes de que te vea. Porque, o sea, sí, ya es el en, en, en el aire lo que nos apreciamos y... y pero, la... ¿Pero por qué? ¿Por qué? O sea, yo te conocí eh, en Filia ahora, ¿no? Cuando fue octubre. Uh -huh. no, no nos conocíamos. Yo no sé por qué te conocía. Yo, de hecho, le dije a Nuria, eh, Nuria Salagre, que ella te había presentado. Le dije, ah, cuando me presentaste a Ana Julia, dice, ¿qué dices? yo no te presenté a Ana Julia. Ana Julia <risa> vino a decírtelo a ti y yo dije, ah, eres Ana Julia. Entonces, tenemos que situar aquí a todo el mundo, a que nos escuche, a mí, a todo el, <risa> a todo el mundo. A el ver, lo de qué te conozco. No sé, esto va a salir. <risa> sí. <risa> ok. <risa> ¿De qué te conozco? ¿De qué nos conocemos? Nos conocemos de... En redes. Pero tú de... puedes decir públicamente qué tipo de redes o no? ¿O las guardas en secreto? Es que no, claro, tenía que haber preguntado esto antes. No, no, o sea, eh, yo primero empecé, digamos, eh, offline, ¿verdad? Ajá. Eh, y luego, cuando empecé a ver, trabajé muy de cerca con la escena española, básicamente. Como activista. Claro, nos conozcamos de que... Alguien que es tu amiga, trabajó conmigo o me conoce de algún lado y luego, cuando empecé a ver que toda esta cuestión venía hacia Alemania… Eh, ¿Qué cuestión Ana Julia? ¿Qué cuestión? <risa> ¿A qué te refieres, lesionismo político o el tema atrás? <risa> no, eh, no, no, el lesionismo político es… Es eh, una de las teorías de la, de, del feminismo radical de antes. ya estaba es el broma en... eh, perdóname, perdóname. No, no. <risa> eh, yo estoy diciendo la, las leyes... Eh, de, ideología de género Sí, de, de ideología de género. De golpe en Alemania no se hablaba en absoluto, mientras en España estaba explotando por todos las dos cartas contra esto. O sea, Ajá. yo veía eso, que, que allá, por ejemplo, ya había un montón de acción de parte de las feministas, y acá en Alemania ni se hablaba del tema, y de golpe se presenta en el Bundestag, o sea, como para aprobar una ley de la nada, y a mí, entonces ahí yo dije, wow, eh, nada, eh, y entonces ahí es cuando empiezo más a, a dedicarme, a, a, a ponerme en contacto con la escena alemana, no, no había nada... O sea, había muy, muy poco, entonces es ahí cuando eh, yo empiezo en la, en la WDI, en la Women's Declaration International de Alemania, uh -huh. pero éramos pocas, estaba como... De verdad, era como súper clandestino, porque era muy peligroso mostrar la cara, los nombres. O sea, era como todo... Nada wow. que ver en la escena española, que ya las chicas se mostraban, mandaban cartas. Sí. Pero, bueno, no, pero... Nos van a pegar igual. es como claro. No, no, acá era todo como... nos Esto, por favor, que o sea, como muy, muy, muy... Otra situación completamente. Ah, entonces, estoy curioso. No sabía. Claro, entonces ahí empiezo con Ratso en Berlín, y quizás de ahí... Eh, fui como más eh, el grupo primero como que fue más conocido y después como que eso de alguna manera eh, yo traté de no conectar las dos o sea mi persona con el grupo mmm, pero después como que ya cuando fuimos a las marchas y todo eso ya se supo es que, que por eso yo no sabía digo no sé detrás del grupo o Te sea, conozco, el... yo, como Radfem Berlín no o sea como parte de Radfem Berlín claro mm. Pero siempre como que traté de tener, o sea, lo que yo hacía con en español mmm, con la con, en, las, en las escenas ponele Latina o, sí. o de España separado de Ratchet en Berlín, pero después claro, claramente se sabe que estaba yo detrás. Se nos, se nos conoce rápidamente. Por sí, nuestras con con acciones. El... Sí, con el gato. Y si había muchas cosas ahí que no, <risa> medio raras las coincidencias de la vida, así que sí, medio como, y imagino que, no, que nos empezamos a conocer un poco de, de, de, de la escena, digamos, española y, y británica cuando empecé a hacer más cosas con la woman. Sí, pero family. bueno, pero que fue un, que fue maravilloso encontrarte en Filia, porque además fue como una sensación de las tres, Nuria, tú y yo, de, de, de conexión y de amistad como si fuera de años, o sea, sí. era una cosa rarísima, yo decía, pero, pero esta sí. mujer, ¿te queda conocemos? No, no, yo creo que nos seguimos todas de las redes, entonces ya sé, es como esa cuestión de familiaridad. De pero que, que era yo... muy cálido, quiero decir que, a veces que yo a veces que he ido a saludar a alguien que conozco en redes y la cara es como de, ¿sabes? O sea, dices, bueno... No. Por eso, en fue, fin Fue hermoso encontrarlas Fue absolutamente fantástico encontrarlas, la verdad sí. Y entonces, eh, a ver, tú más o menos eh, Yo intuyo que eres argentina y bien O sea, a nivel papeles y fantasías de, lo, de los hombres <risa> Tengo como diferentes nacionalidades, ¿no? Esto se va a emitir ¿eh? Te aviso pero, pero pero bueno nada eh, sí es eh, sí, <risa> bueno nada en Argentina no eh, me refiero que eh, obviamente por el acento creo que hablamos de esto eres porteña no eres de Buenos Aires no eh, soy de las afueras de Buenos Aires no soy porteña perdón digamos me paro de meter la bata contigo Dios mío Qué o sea, no, me, me estás realmente <risa> <¿Tienes> <risa> la eres la otra edad <risa> la otra exacto la, la, el Buenos Aires que no miramos <risa> eh, y, y entonces en Berlín estás desde hace mucho ¿Cómo? en Alemania estoy desde hace sí casi o sea las primeras veces que vine a vivir intermitentemente fue hace 12 años, uh -huh. y, y luego ya que estoy instalada hace 10 años, ya una década. ¿Y cómo lo llevas? Eh, la verdad es que no me imagino vivir en otro lugar que no sea por lo menos, no Alemania, sino Berlín, Berlín es como un mundo paralelo en Alemania, ¿no? Se, se sabe. A mí me eh, pareció muy extraño, ¿eh? como ciudad me pareció una ciudad muy extraña. No sé si mis expectativas ¿no? eran... Discintas fue una cosa como que me chocó mucho. Si vas a una ciudad y normalmente dices, ah, pues es, así, pues es así, pero Berlín recuerdo que era como, no era lo que yo pensaba, ¿no? Y es de todo, es como de todo a la vez, porque depende en qué parte de Berlín estés, es otro mundo, completamente, absolutamente otro mundo. No es lo mismo estar donde yo vivo, por ejemplo que 10 uh -huh. minutos al norte, que 15 minutos para... O sea, es otra cosa. Muy patchwork, ¿no? No me sale la palabra. En, Exacto, muy el... patchwork sí. cultural y, y muy diferente, y, y desde la comida, desde los colores, desde la gente que camina, o sea, te acostumbras a vivir en, en, en, en realmente en una diversidad, porque ves todo tipo de cultura, ves todo tipo de gente, que por ahí en Buenos Aires no te pasa tanto. En uh -huh. Argentina... O sea, y comparte eso con Londres sin ser nada como Londres. Quiero decir que Londres también tiene ese aspecto de multiciudad que, que pasa de todo, que tú tienes mil historias juntas, pero, pero es otra historia también. Eh, y lo del activismo y el feminismo y, y la admiración por Sheila Jeffers, como ah. <risa> eh, Bueno, eh, empecemos por la admiración a Sheila. Venga. Yo vengo de una familia conservadora, claramente. Eh, con cierta, digamos, cierta inclinación hacia el poder. Entonces, todas cuestiones tra tradicionalistas del estilo casarse con, o sea, con un hombre para que esta familia herede lo que el otro hombre, y bueno, todo así, sí. de ese estilo. Eso tan bonito que llamamos patriarcado. <risa> Y, y, y yo a los 16 años me di cuenta que, que amaba a las mujeres, que me gustaban las mujeres y que, y que pasaba mejor mi tiempo con mujeres. Y, y bueno, nada, en ese momento no me daba cuenta que había una palabra especial que es lesbiana eh, para, digamos, definir eso. <risa> eh, entonces encontré eh, a lo largo de mi vida, siempre me cuestioné eso, ¿no? O sea, que cómo. <risa> Mi familia siempre estuvo muy en contra de, de esa de esto, ¿no? Eh, Rechazó completamente eh, esto, en especial mi padre, ¿no? Que se dio cuenta, inclusive antes que yo me diese cuenta que era lesbiana. Entonces, eh, bueno, yo tengo una amiga que se dio cuenta antes que yo también. Bueno, ¿De eso vamos a hablar luego? Eso es una broma, persona. Vamos a hablar y... luego. Entonces, bueno, siempre viviendo como en ese contexto medio tradicional, eh, restrictivo, fui tratando de encontrarme. Entonces, en ese camino encuentro a Sheila Jeffries y la herejía lesbiana, que literalmente casi que me salva la vida. Entonces, es una admiración desde, desde hace mucho. Y bueno, la leí Fue impresionante Recomiendo la herejía lesbiana En general Y todos los libros de Sheila mm. uh, Te congelaste sí, sigo... Te congelaste pensando Era como, uy, debe estar pensando mucho <risas> ¿Qué, cuál, ¿Qué fue la parte que volví? Sí, sí, volviste, pero... Ah, no, que normalmente te quedas con cara de acción, pero es que te quedaste pensando, entonces digo, bueno, no la molestemos. No, debe haber sido la internet. No, decía que, que a partir de ahí, o sea, leí el libro y, y bueno, fue una, una autora, ¿no? En ese momento, alguien que me, que me ayudó un montón. Y bueno, siguió mi vida, ¿no? Tratando de sobrevivir eh, en, en Buenos Aires toda la lesbofobia y, y bueno, el odio hacia las mujeres, pero además sí, hacia ¿no? las mujeres que le decimos que no a los hombres, ¿no? En particular en culturas tan tradicionales y conservadoras, católicas, <risa> como en Argentina. Eh, entonces, bueno, y después en el, hace un par de años mmm, nos topamos en el activismo, y fue.. Ella era la que, la que escribió este libro y, y fue así como, como, bueno, empecé a descubrir como mucho, mucho más de su trabajo. Eh, y bueno, la admiración que tengo sobre la capacidad que tiene de analizar la realidad de las mujeres y en especial de las lesbianas es eh, absoluta. Mm. La verdad. O sea, quien lee a Sheila, eh, yo creo que Sheila es un viaje de ida. Cuando se la lee en serio y no para, no para decir, ah. Eh, cuando se la lee en serio, yo creo que una vez que la empezás a leer, querés leer otro libro y otro libro y otro libro por la, cantidad, por la calidad de análisis que tiene ella, ¿no? Siendo feminista y, y la considero una de las madres del feminismo. Estaba pensando que es curioso, ¿no? Porque hay cierto paralelismo, para otro lado completamente, pero estaba pensando en la admiración que tenemos las mujeres por otras mujeres seamos lesbianas o no eh, porque en, en mi vida me pasó algo parecido con otra Sheila entonces eh, yo admiraba muchísimo a Sheila Kissinger ah. que es, no sé si conoces pero es autora de, de muchas cuestiones de parto ha sido una gran fuente de inspiración para muchas, eh, está considerada una de las 100 mujeres más relevantes por la BBC en Reino Unido etcétera, bueno y, y entonces estaba pensando que es viaje parecido, que yo compré un libro de Sheila Kissinger cuando estaba embarazada y me cambió totalmente la vida, me, me, me dio permiso para muchas cosas que yo estaba sintiendo en ese momento y para mí fue revolucionaria. ¿no? Y luego acabé conociendo a Sheila, trabajando con Sheila eh, en el en su casa, etcétera, ¿no? y, y entonces yo creo que, que es curioso, ¿no? porque estaba pensando, te entiendo perfectamente cuando por fin además conoces a la persona, es decir, que, que, que tienes cierta idealización, que respetas el trabajo de alguien, pero además luego tienes la oportunidad de ver eso de cerca, de aprender más, de, ¿no? y, es una... y la admiración a, a las mujeres yo creo que es importantísimo, ¿no? y el citar a las mujeres y el usarlas como referencia, el que tengamos referentes, ¿no? es, es esencial. Y respetar yo, yo estoy con JK, o sea, ahí lo digo. Y respetar el trabajo de ellas porque a mí hay algo que me choca mucho eh, eh, con respecto a Sheila, quienes la critican se nota, pero lejísimos que nunca la han leído. O sea, para criticar Yo no la he leído, tengo que poder... Claro, me he tampoco. conocido gracias a ti, pero no la he leído. Pero que es tampoco que, que la estés criticando ni que estés haciendo una campaña en contra de lo que ella dice. Bueno, o sea, bueno. yo estoy a favor siempre de la crítica entre, entre nosotras, pero una crítica constructiva. O sea, no, leí un libro del 93 sacado de contexto, entonces eh, digo cualquier estupidez en Instagram. O sea, sí. decirlo en Instagram queda en, en Instagram, ¿no? Pero digo. ¿Cuánto más, nos nutri o sea, ¿cómo más ¿Cuánto más nutritivo sería para todas que hagas una crítica, habiendo leído a fondo, por ejemplo, sobre ciertos temas? Uh -huh. ¿No? El que te guste, por ejemplo, Sheila. Sí. No. Que la hayas leído. No, no que hayas leído un librito del 93 y... hayas entonces, leído a alguien que te cae bien, que ha dicho que es Sheila, ¿no? O sea, es otra. O sea, yo estoy... Me encanta que haya crítica, pero una crítica intelectual, una crítica real, ¿no? Eh, ah, esto es... Porque yo cuando leo las críticas, yo me doy cuenta que no la han leído, porque si citamos, no sé, bisexualidad para criticar a Sheila, es que no la has leído. ¿Y no. qué dice Sheila? ¿Qué promueve? ¿O sea, Sheila es la referente del lesbianismo político o no? Eh, Sheila es una madre. Eh, o sea, es, es, una ma es, la es una de las madres del feminismo radical, para partir. O sea, en, ba en base a eso, ella hace diferentes análisis, estudia la realidad, en especial de las mujeres, pero además de las lesbianas. Y analiza y hace todo un camino sobre eso, ¿no es cierto? Entonces ella se da cuenta de esto, se da cuenta de lo otro, entonces va como en ese camino, y en, en todos sus análisis, eh, yo no creo que haya un análisis en el que yo no diga, sí, tiene razón, <risa> o sea, literal. Y volviendo a tu pregunta, eh, primero... Eso es, eso, eso es a mí lo que, lo que también me parece que está como un poco desfasado, que se la conoce únicamente como la madre del lesbianismo político, cuando ella es una de las madres del feminismo radical, o sea, ella... Todo y eso su... para ti va primero, o sea, eso tiene que ser como... Claro, porque lo demás que viene, viene siempre partiendo de la raíz del feminismo radical, entonces ella hace llega, digamos, a la conclusión no es la única, ¿no? o sea, ella es la madre de, de, de, del, del lesbianismo político, pero no es la única que tenía estas ideas desde el feminismo radical antes. O sea, como, como todas nosotras no, nos, nos, alimenta, nos retroalimentamos de nosotras mismas, lo mismo en los 70, ¿no? Entonces como que, y se llega a esto. Por eso a mí decir que ella solamente hizo eh, el lesbianismo político me parece una falta de respeto porque ella hizo todo un camino ya que lo ves reduccionista yo lo digo desde fuera y para porque es lo que me ha llegado y lo que pienso que quien nos escuche si siquiera conoce a, a Sheila Jeffries porque digo que habrá gente que nos esté escuchando y no, eh, sí, bueno, sí, que conoce. no es lo único que hizo eh, hizo un montón de cosas más eh, y, y y y esta es o sea y tenemos que pensar que ella escribe sobre esto hace 30, 40 años atrás, entonces eh, la realidad de las lesbianas era otra, la realidad del feminismo era otra. Y ahora ya, a saber dónde claro. está. Entonces, claro, como que hay una especie que se trae las terminologías de antes sin situarlas, tiempo espacio, ya. entonces claro, se arman unos líos que… Bueno, y entonces, a ver, que yo me aclare. Tenía preguntas de Nuria, ¿es verdad que dije, mándame preguntas que le hago luego a Ana Julia. Es peligroso, hay que tener miedo. Y sí, tenemos conversaciones así muy heterosexuales. De, no, no entendemos por qué. ¿Y esto cómo será? Y habrá que preguntarle a la Julia. Y luego nunca nos acordamos. Eh, sí, pero eh, a ver, porque desde fuera, digo desde fuera, yo. Aún no soy lesbiana. <risa> Seguimos con el chiste. Pero desde fuera, eh, yo veo que hay una... y creo que lo, lo medio hablamos aquella noche, ¿no? Eh... No, no sos lesbiana, pero decís que sos bisexual, ¿no es cierto? <risa> no empecemos con el consultorio. <risa> sí, yo digo que soy bisexual, sí. ¿Qué me está sacando el armario aquí? No, no, <ríe> no, no, sí, no, ahora, no, ahora es cuando la Julia dice ¿Pero qué vas a tener armario vos si solvies eso? <ríe> no, no, lo que yo digo es que eh, digamos, tú tenés eh, experiencias con mujeres Una Pero te, te gustaría tener en el futuro si te separas o lo que sea, digo Sí, a ver, um, es que mi vida tampoco la planeo así, pero <ríe> No, pero digo no, a ver, que yo siento atracción física y sexual por mujeres. Eh, claro, igual. bueno. ¿Y? No, bueno, digo... No, que rollo, a veces, no, no me digas que ser bueno así como, bueno. Que a veces digo que eh, a las mujeres se nos obliga a la heterosexualidad, ya sabemos eso, entonces eso nos condiciona muchísimo. Entonces... Eh, Nada, eh, el feminismo también es un poco eso, ¿no? Decir, bueno, estoy viviendo la vida que estoy viviendo, cual sea, porque, mm. digamos, mmm, llegué a este nivel de, de gaslighting patriarcal, eh, me pude desprender, por ejemplo, seguramente vos trabajes mucho tu parte de madre, porque es lo que, en lo que te focalizás, ¿no? La relación con tus hijos. Mm. Eh, entonces, ¿qué nivel de gaslighting...? tenemos, por ejemplo, en diferentes aspectos de nuestra vida. Entonces yo creo que va por ahí, va por de ver cuánto más seguimos en viviendo en este gaslighting patriarcal eh, que nos dice quiénes somos, cómo somos, cómo tenemos que ser, qué nos tiene que gustar. Entonces, eso, o sea, eh, la realidad es cu que cuando dejamos de ver tanto a los hombres, empezamos a ver más a las mujeres. entonces Relacionarte más con mujeres, estar entre mujeres, escuchar más a mujeres. Toda esta cosa que propone el separatismo, básicamente, que no es nada ¿no? extraño para las feministas radicales. Uh -huh. Inevitablemente te lleva a estar más tiempo con mujeres, a pasar más tiempo con mujeres, a ver a las mujeres diferentes. De una manera diferente, quiero decir. Entonces, eh, va, va por ahí la cosa. No va por una cuestión de obligar, ni convertir ni no va por ahí, va, va por justamente el mismo camino, como aprendemos en el feminismo radical a, que, a no ir en contra de las mujeres, a, a darnos cuenta que estamos siempre criticando a las mujeres, que estamos siempre viendo que está mal en la otra, o sea que toda esa cosa que tenemos, que después cuando somos feministas decimos wow, no, esto es gaslighting patriarcal para ir en contra de nosotras mismas, básicamente. Entonces yo creo que es ese camino, ese camino de, de ver qué es nuestro, qué es real y qué no. Entonces eso afecta a todo. Afecta a la maternidad, afecta a la sexualidad, afecta a quienes somos como mujeres, afecta a nuestro trabajo, afecta... Entonces descubrimiento feminista afecta a todas nuestras áreas, porque nosotras somos mujeres que hacemos cosas. <risa> Entonces eh, no puede ser nunca que vamos haciendo una especie de análisis feminista sobre un aspecto de nuestra vida y no sobre el otro. Entonces, uh -huh. yo creo que hay que hacer todos los análisis y estar abierta a, a, a todos los análisis, no solamente uno. Ah, bueno. Eh, ¿Pero bueno, tú aceptas no. que yo me haya analizado de manera feminista y que me considere bisexual o no? ¿O piensas? ¿Yo? sobre la sexualidad de las mujeres y, y, y un apunte que... esto viene de una conversación que tuve con Ana Julia al final de Filia eh, la que en un momento dado me dice vos sos lesbiana lo que pasa es que no lo sabes <risa> ¿no? <risa> viene de ahí <risa> entonces eh, por esto. pasa que cuando cuando ya admiras a las mujeres ya estás con las mujeres eh, Siempre cuando a mí una mujer me dice que, que es bisexual, eh, normalmente siempre sucede así, ¿no? Como que, que empiezan diciendo que son bisexuales porque no se animan a decir que son lesbianas, viniendo de países católicos, religiosos. Entonces, te lo, te lo dije así como en broma, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí y además a... esto va a ser una broma permanente que nunca voy a dejar. Claro que va a ser sí. una broma. Entonces, me pasa mucho eso de haber conocido muchas lesbianas en mi vida y que empiezan siempre con lo de bisexual. No, yo soy bisexual. Vale, pero entonces llegamos a este punto. Yo esto lo hablaba con Nuria recientemente, ¿no? Y le decía, bueno, es que yo lo que pienso es que sí que hay mujeres que por ciertas situaciones han estado en relaciones con hombres y finalmente pues, se acaban dando cuenta de que o, o se creían bisexuales y se acaban dando cuenta de que en realidad, o okay, que si pueden elegir, después de las experiencias es como pues a la mierda, ¿no? Yo prefiero estar con mujeres y es lo que me va y tal, ¿no? Entonces yo le decía que yo eso lo entiendo. Y ella me decía, ya, pero es que luego, o sea, si realmente lo puedes elegir, me decía, ¿no? Algo así. Es como, ¿cómo eh, explicas a mujeres que han nacido? sintiéndose lesbianas desde el primer momento, que lo han tenido claro, que hay una cultura lésbica. Y perdóname porque me imagino que, que estoy cayendo en, en topicazos de, de, de esta discusión, ¿no? Pero te lo digo totalmente desde fuera porque creo que es lo que, lo que se oye ¿no? en cuanto a este tema. Y además, sin saber, admito, reconozco. Eh, yo creo que, a ver, hay personas que nacen, ¿no es cierto?, con ciertos gustos intactos, por ejemplo, no sé, a mí me gustaba el color amarillo. ¿Puedo explicar por qué me gustaba a mí el color amarillo de chica? Y me gusta ahora también, se sí. notará. Yo quería eh... ese, pero no quedaba. Tengo el <risa> Hay cosas que, eh, a ver, que son así. Eh, lo que no podemos saber es ¿Qué cosas vi? ¿Qué cosas eh, estuvieron alrededor mío hasta que llegué a esta cuestión de que me gusta el amarillo? No lo sabemos. Sí sabemos que las mujeres estamos siempre bombardeadas por la heterosexualidad. Entonces, que una mujer diga que ha nacido eh, lesbiana, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. no, no resta que otro montón de lesbianas hayamos tenido... O, bueno, descubrirse no. que de autodescubrirse. No ¿no? En mi caso, porque yo sería también como una, la, o sea, sí. eh, a mí me... Nativa, lesbiana nativa. Eh, entonces, claro, eh, ¿cuántas? Antes se llamaba el coming out, uh -huh. que, que salías del armario. Entonces, ese es exactamente, ese es el mismo proceso, es decir, bueno, no, para a mí me gustan las mujeres, entonces tengo que hace, eh, asumirlo. No puedo seguir saliendo con Juan Carlos. Preguntarle... Pobre Juan Carlos. ¿Qué te ha hecho Juan Carlos? Claro, eh, bueno, por bueno, no. Pero el caminado out también, a ver, voy a ser puñetera, ¿eh? pero digo, el coming out es más una cuestión de, que, de enfrentarte a una sociedad que no, no sabe eh, lo que te gusta. No necesariamente que tú no lo sepas, ¿no? ¿O qué? Okay. Bueno, un poco de las dos cosas. Hay un poco de las dos, pues sí. claro, porque la sociedad te influye tanto a que esto está mal, en especial en contextos católicos como de los que venimos, ¿no? O sea, las dos tenemos la cuestión de la religión, ¿verdad? Sí, claro. O sea... Machistas, católicos, sí. Completamente. Es como que no existe vida si no sea... O sea, esto, esto, hijos, no sos nadie en no. la sociedad si no tenés un marido al lado, ¿verdad? Sí. Entonces, en, es, en ese contexto, ¿cómo te vas a siquiera poner a pensar cuánto te gustan las mujeres o no? O sea, yo creo que no hay espacio para, para ni siquiera para pensar estas cosas. Y, y desde sumado digamos a la óptica feminista, lo que sucede es eso, es darte cuenta que, que nos enseñan a amar a nuestro opresor, o amar a quienes nos lastima, amar a quienes nos pueden hacer daño, eh, digo, a perdonarlo, a, <risa> a integrarlo como parte del discurso. O sea, ya no solo amar, quiero decir, a perdonar esas actitudes en la en la convivencia, a asumirlas como parte del de lote, no que esto también es un temazo. <risa> sí, yo no descreo de la heterosexualidad, en el sentido yo no es que digo, ah, no... Eh, no hay, eh, yo creo que si hay, lo dije en, el año pasado en unas stories, en un rant que hice, pero digo, si la heterosexualidad exis, existe, o sea, es una institución, existe. Mm. Lo que quiero decir es, eh, solamente las mujeres, considero que las mujeres serían o seríamos capaces de ser heterosexuales. Yo no creo, so, yo creo que los hombres se aman profundamente entre ellos mismos, y que por eso no son heterosexuales, básicamente. Lo que conocemos como heterosexualidad, ¿no? y Aquí, que por ahí, por ahí toda la homoerótica de los abrazos y los rituales. En esas stories que hice el rant, yo hablaba de, de, de lo común que tienen los hombres incorporado Por ejemplo, este tipo de actividades donde todos están juntos, desnudos, se ven los penes. Se masturban juntos, por ejemplo. Sí. eso es una Eso es sexo. O sea, tienen sexo juntos. Ellos, lo como que eso es tan normal, lo normalizaron tanto y lo, digamos, lo incorporaron como que eso es normal. Entonces, la homosexualidad de ellos está vista como heterosexualidad. Mm. Porque ellos hacen todas estas cuestiones entre ellos, pero sí, luego van a la casa, se casan y tienen hijos. Sí, pero además no solo como, quiero decir, eh, va más allá, disfrazada de heterosexualidad, no, de comportamiento macho. O sea, es que solo nos quedan 10 minutos, Ana Julia, no puede ser. No puede ser. Tenía tanto que preguntar. Bueno, entonces, venga, 10 minutos para, para la, la cuestión brutal ya. ¿Qué piensas de esa gente que dice? Pues si el lesbianismo se elige, entonces lo queer. Que hay que ver dónde están las relaciones de poder, ¿no? ¿Qué poder le da a la mujer ser heterosexual? ¿Y qué poder le da a la mujer eh, ser lesbiana? ¿Cuál es la relación de poder entre esas dos cosas? No. Cuando hablan de la conversión, ¿no es cierto? O sea, sí. te convierten en heterosexual porque te resta poder, ¿no es cierto? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué poder... Eh, ¿te resta a vos ser lesbiana en un mundo patriarcal? Ninguno. O sea, al contrario. Mm. Porque no, no sos parte ni del capitalismo, ni de tener hijos. O sea, si tener hijos, podés tener hijos, claramente. Sí, pero no eres un, un objetivo interesante para... Eh, sí. O sea, estás estás renunciando por completo al Claro. A ese orden. No, no sos... Es como, como que... Step of the como que, que te salís de, del sistema un poco claro. ya más... pero sí lo que pasa es que bueno para mí la cuestión también es otra más simple que que o sea que la orientación sexual es una cosa y las y el sexo pragmático y la realidad de, de, de la categoría sexual es otra muy distinta no claro eh, aparte otra cosa que hablamos eh, creo que con Nuria el otro día. Eh, Pobre Nuria, nos va a prohibir que la mencionemos. Vamos a tener que poner pip cada vez que hablamos. Eh, claro, nosotros o sea, nosotros nacemos y somos mujeres. Eso es así. Impepinable, que diríamos. Sí. Y Es una realidad material, ¿no? O sea, como que yo tengo esta nariz, vos tenés la tuya. Es una realidad. Eh, los gustos a través de la vida se van eh, modificando, cambiando. Por ejemplo, yo no vi ninguna mujer, ningún hombre que haya nacido eh, vegano por ejemplo, fue vegano desde que siempre que, que supo que era vegano le daban la teta y decían no por favor, no, por favor. está contaminada sacame esto de acá quitármela sí, o sea sí. eh, no tampoco me quiero meter en un berenjenado, con cariño pero... a las veganas que nos veis con todo el amor, sí, bueno eh, no sé, yo, yo creo que a, a medida que vamos eh, evolucionando, eh, y el camino de, del feminismo es evolución para las mujeres, es darnos cuenta dónde estamos, qué parte del sistema alimentamos y qué parte no. Eh, a mí me parece una locura eh, tener esta idea de que las lesbianas, o las lesbianas políticas, o las lesbianas cuales quieras, vamos a digamos, eh, señalando a quienes no lo son en el feminismo y cómo es que no sos todavía, eh, o sea, se, pon, se mire, Fíjate el darbo de esto, ¿no? O sea, dar vuelta la cuestión. Uh -huh. O sea, terminamos las mujeres y las lesbianas siendo como las agresoras con otras mujeres para exigirles que sean o no lesbianas. O sea, lo que lo es. estáis nos estáis adoctrinando. Cla claro, o sea, fíjate el darbo de esta situación, ¿no? O sea, es una, yo creo que eso también es como una parte también patriarcal de gaslighting, de vivir, de, de que las mujeres son siempre tu, tu enemiga. Eh, sí, siempre es un, enemiga clásico, de... la... es un clásico, es un clásico de la división, ¿no? Eh, procesaria, anticesaria, das la teta, no das la teta, lesbiana política. Sí. O sea, para mí es que es todo lo mismo, diferentes mundos y contextos, pero hay mucha historia con esto porque yo he visto verdaderas broncas por Twitter, ¿no? con estas historias. Y sí, yo en Desde general, no, o sea, yo en general no participo de estas cuestiones porque yo digo, mira, si querés pensar así, si querés pensar que las lesbianas somos malas, que es lo que nos no, vienen poniendo en la cabeza desde siempre. Ay, las lesbianas son sucias, las lesbianas son esto, son asquerosas. Eh, ay, o sea, nos vienen poniendo todo este asco por nosotras mismas, porque a la larga es por nosotras mismas, seas lesbiana o no. O sea, el asco es hacia nuestro cuerpo. Mm. Ah, no, lesbiana es comerte un... ¿No es cierto? Mm. Cuando, sí, es una parte, o sea, tu sexualidad no, es una parte de tu vida, pero digo, no es que lesbiana es eso. Lesbiana es que te importan las mujeres, amas a las mujeres, te interesa lo que tienen para decir las mujeres. Pero ves, esto es una cosa eh, que, bueno, en... Yo un poco a raíz de Filia, que tiene una comunidad importante de lesbianas y que hace mucho activismo por las lesbianas, no solo y únicamente, pero como parte del feminismo radical, es una cosa que para mí fue un poco, ¿sabes? Eh, darme cuenta de algo. Y fue, no sé quién fue, fue alguien. Eh, alguna lesbiana en Filia que dijo, es que yo ya estoy harta de que, o sea, si la definición de ser lesbiana es porque no te gustan los hombres, no, es porque yo amo a las mujeres y a, y a mí, es, para mí fue una revelación. Exacto, exacto eso. La, no, una sé. cosa que dije, es tan obvio y sin embargo, nu, nunca lo, lo considero así, ¿no? O sea, se me ha vendido toda la historia de, bueno, las mujeres a las que no les gustan los hombres, ¿no? Y, y, exacto. y eso o, es una tan brutal. Lo mismo con las feministas. Ah, sos feminista porque odias los a los hombres. No, los hombres nos odian a nosotras. ¿Por, por si eso feministas? <risas> Porque necesitamos tener herramientas contra esta misoginia en la, constante en la que vivimos. Sí, ese es el rollo de la no cooperación. no Yo es que lo tengo tan claro. A mí me pasó una situación con una ecografía que siempre cuento. Eh, a la que yo fui con los papeles en la mano para que escanearan al bebé, ¿no? Y tal, y, y como dije que no quería estudiantes y no sé qué otra cosa y no tenía el primer, la primera ecografía, cosa que es opcional además, pero como pues, para ellos es inadmisible, entonces fue pues, que si no cooperas, ¿no? Yo eh, me quedó tan claro, ¿no? El, eh, esa es la constante, ¿no? La lucha de poder. Es, Tú eres mujer que coopera con el patriarcado o no. Y, y entonces en el momento en el que tú no vas por ahí es una ya sea por, bueno, por tus elecciones en el parto por tus elecciones sexuales porque no te has puesto sujetador porque da igual quiero decir tú estás yendo en contra y eso es tú, tú, tú, o sea tú, emergencia bicho exterminado en, en realidad yo lo veo como que no es que vayamos en contra sino como que eh, no, o sea la corriente nos lleva y decimos Claro, la corriente sigue. Sí. Nosot nosotras somos la que no, las que no seguimos corriendo. Por eso es tan importante formar comunidad. O sea, nosotras entre lesbianas tenemos este pacto, ¿no? Primero nosotras, porque en el sentido. Eh, en, en este sentido, si nosotras entre nosotras, como las mujeres, o sea, como, como todas, si nosotras entre nosotras no nos apoyamos, mm. no estamos ahí para nosotras. O sea, no está nadie, para la, ningún nin, ningún sistema patriarcal, ninguna entidad patriarcal va a venir a preocuparse por las mujeres. Los uh -huh. gobiernos no se preocupan por las mujeres, la economía no se preocupa, nada. Entonces, eh, lo mismo entre, entre, entre lesbianas, hay un código que, que, que, que es muy importante porque nosotras recibimos como mucho backlash ser lesbianas Entonces es muy importante formar comunidad hablar de quiénes somos cómo somos qué hacemos entonces siempre siempre es importante apoyar este tipo de cosas <ríe> en el feminismo también bueno pues y hacer alianzas no con las sí. las mujeres que no que no son lesbianas me imagino no O sea actuar todas unidas sí. con aliadas Sí por supuesto absolutamente mientras no hablen por nosotras es... Yo creo que a mí me cae bien. Cuando ah, bueno. hablan por nosotras ya no me cae tan bien. No, pero... yo pregunto. Yo, yo a las semanas no, les pregunto, pero... procuro no, no invadir. Ya sé que en el siglo XXI no se puede hablar por nadie. <risa> se puede consultar, pero digo, hablar como sí. No, no. Nos queda menos de un minuto. Ha sido un placer. Hecho de, de menos tu pelo maravilloso en plan onda ya, nos veremos, ya nos veremos nos veremos Filia de vuelta sí, sí, por favor, Filia, en Glasgow por favor, por favor, sí y, y bueno, que me encanta conocerte, eh, me encanta escucharte Gracias. me encanta discrepar contigo sí, porque lo hacemos bien y constructivamente bueno, y, y si no, ¿hacemos como qué? <risa> no, no, yo creo que sí no. es sincero, te mando un gran abrazo Ana, abrazo Julio. para vos cuídate mucho Gracias. Y gracias por hacer esto. ¿eh? Chao. Chao.